A todos, bienvenidos al canal. bienvenidos a World Thunder. Esta vez, escenario Seversk 3. Venga, el tanque rusos BR 7.0. Esta vez voy a salir con el IS-6, 7.0 y el IS-3, y los otros dos, tanto el 34, 100 como el SU-100P. Son un br venga, arrancate 345, para pues siempre salimos con nuestro este bichito y en este escenario solamente tenemos una sola zona, la zona A. Así que aquí es batirse el cobre. Aquí ya no hay otra alternativa. Venga, vamos. Ah, como suelo hacer yo, por ejemplo, este tipo de escenarios con una sola zona, nuestro tanque no es excesivamente rápido, tampoco tiene un blitaje, digamos, en condiciones como para meterte en el meollo de frente y de cara, así que poco a poco vamos a flanquear por el lado derecho, la zona A. Y vamos a ver qué es lo que nos aparece, vamos a... Nunca me he llegado hasta aquí, hasta esta parte, aquí al lado de de un río Pues sí, de un río Es un paseo muy bonito Venga, están tomando A, ah. estupendo, vamos muy bien Adelante A ver qué nos encontramos La verdad es que, venga, han tomado la zona ah. Ese disparo que me han visto. Venga, vamos a escondernos rápido. Vamos a buscar recodo ahí detrás de esa casita. Venga, todavía no ha aparecido ni un solo enemigo. Venga, artillería. Tanque ligero. Venga, cruza rápido. Vamos, vamos. Venga, estamos pegados a la zona, ahí estamos, a 230, 220, 230 aproximadamente, venga, ahí venga, artillería cayendo sobre la zona. Venga, a ver si se ve algo propio, alguna marca. ¿Eh? Por ahí se ve algo. Mi compañía ha disparado, sí, pero yo también lo he visto. Los binoculares, venga, ahora sí se ven marcas Tanques medios Tanto ahí al fondo de la zona Como ahí a la derecha Cerca del río Esa marca Otra marca Venga, artillería, no, venga A por ese, tanque ligero Entre un tanque medio y un tanque ligero Pues prefiero ver que hay por ahí El Compañero dispara El IS-6 a ver qué hay por ahí, qué es eso, qué es eso. A ver, a ver. Eh. Eh, hay un colega. Vamos a ver, venga, a ver. por ahí. Eh, estupendo. Tanque inglés. Muy bien, colega. Eh, esa marca. Ahí está. Ese. Eh, está vivo, está muerto. Venga, el compañero que repara. Venga, vamos a hacer tu cable. Rapidito. Yo también estoy tocado, eh. No, no, Aquí está tocado es él. Venga, perfecto, Ayuda a la reparación. Venga, el tío está ahí. Venga, vamos a dar rápido, rápido, vamos, venga, vamos. ¡Bah! Mierda, la estabilización del cañón. Qué mala pasada, me ha jugado. Mira que lo tenía visto y encima del lateral. Venga, salimos con el IS-6. ¡Ah, qué paciencia! He esperado un poco que se hubiera ocultado y lo hubiera esperado justo cuando hubiera asomado lo hubiera reado. Nada, momentos de impaciencia en el fragor de la batalla. Bueno, vamos avanzando en abanico. bien, por el flanco izquierdo vamos mejor que por el derecho. La zona es de ellos, pero venga, poco a poco vamos avanzando. Venga, y ese 6. Que ese no te es premium. Adelante, bueno vamos a ir. vamos a insistir por la misma zona Dale caña ahí en segunda Así vamos con fuerza Venga el enemigo va ganando El jefecillo está por ahí Pues si no me equivoco es el ISSI de antes El tío aguantado Sigue ahí, un cazacarros Venga Esa marca es un cazacarros rapidito, a ver que nos encontramos. Bueno, aquí está todo el fregado. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hay ahí? Ahí está el colega. Bien, ojo por ojo. Ah, bien, mi amigo el de antes. Ah, si hubiera hecho eso desde el principio. Espérate, Maverick. Que vamos para allá. Venga, me zurran. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí está el tío. A ver Bah, claro La mira a cero Muy mal, muy mal, muy mal muy... Venga, ahí está, otro disparo Venga, coleguilla Aguanta, venga Otro más, no me da tiempo a recargar Venga, a zurrarle. Estoy marcándolo Venga, otro disparo Venga, aguanta, venga Este aquí parece ser que sí desde aquí podemos, pero el tío siga insistiendo Venga, 300 Venga, tengo que reparar Vamos, venga Venga, más disparos Venga, vamos a cubrirnos aquí detrás de este cadáver Venga, vamos rapidito Vamos a reparar A ver, a ver, a ver Ahora parece que no se soma Repara, 9, 8, 7 Venga, rapidito Por si acaso. Venga, yo Marco, sé que hay alguien ahí, hay alguien, no sé dónde está, pero bueno, ahí está esa marca. Venga, ese Fiat está, venga avanzando poco a poco. Venga, vamos avanzando ese si caza carros. muy bien, estupendo, ahí está, hemos tomado la zona y vamos adelantando. Venga, vamos rápido, el tío sigue disparando esa marca, vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga, venga, vamos, estabiliza, joder Venga, impacto. Venga, vamos, el tío está ahí. El tío no se puede ir, Está ahí. Ahí, venga, vamos a darle caña. Venga, venga, venga. Vamos, recarga. Vamos. Venga. Eh, ¡Ay! Había habido bomba. Me estaba marcando ya desde hace tiempo esa bomba nos ha caído encima venga y ese 3 no vamos a salir con el 6.3 con el SU descapotable prefiero salir con este y venga avanzando pues estamos ganando el terreno por ahora arriba en la partida estamos ahora mismo pues bueno, prácticamente estábamos perdiéndola, pero sabe que estamos recuperando. Ahí un, ah, ha habido un buen tirón de mis compañeros. Y parece que la cosa se está dando la vuelta. Ah, esa marca de por ahí. Claro, claro, el franco izquierdo está totalmente desierto. Muchas gracias, colega, muchas gracias. Es raro que por ahí nos estén colando. Ahí Hay una marca de un tanque ligero. Está por ahí Está ahí a dos cuadrantes cinco, Vamos a ver 225, o sea 350 aproximadamente Puede ser que esté ese tío y Está marcado Ahí está el lado de nuestro respawn Ese se ha colado Venga, más marcas Ahí están, ahí están compañeros Ese tanque ligero lo ha batido El tío Por aquí está. Ha quedado más. Queda más atrás bueno, no me voy a entretener con un tanque ligero Allá hay dos compañeros, cazacarros y antiaéreo Y otro que se le da el respawn Venga, vamos avanzando Esta zona se ha quedado totalmente vacía Venga Otro compañero que cae en la zona Y aquí ya con pies de plomo, despacito Un poquito de oído No sé nada Pero bueno, lo que está claro Es que el flanco izquierdo Está totalmente vendido A ver, por ahí hay varios compañeros avanzando a ver poco a poco vigilando este, este espacio a ver nos encontramos por aquí hombre amiguete venga el primero en aparecer ya sabía yo que por aquí alguno tenía que venir la verdad es que me lo he encontrado de cara este pobre ha tenido mala suerte venga mis compañeros están avanzando más atrás, dos cazacarros ahí, venga, están marcando ahí la zona por ahora es nuestra parece ser que la estamos defendiendo bastante bien y aquí nos quedamos sin prisas, poco a poco venga, a ver si mis compañeros se van adelantando y ya me uno a ellos al loro al lorito ver, por encima del tejado echando un vistazo Ay, por ahí se van ya ya por ahí van, van adelantando se parece un japante venga ese cochecito y aquí un m36 venga entre tres pues así mejor Están avanzando por la carretera, así que voy a meter por aquí, por esta parte. Venga, los coches. Venga Estoy muy lejos. Tanque ligero, por ahí. A ver, a ver. No, me pilla mal la depresión maldita de los tanques rusos, como siempre. apuntando hacia arriba. Venga, ojo. Ojo que por aquí no hay nadie. Oh, lo parece, lo parece. Muy bien, la partida está avanzando muy rápido. Y mis dos compañeros, si son esos dos cazacarros que están ahí, ya sabe que o, o, o algunos han dejado por el camino o simplemente por aquí ya no hay nadie. Y esto se está dando la vuelta, prácticamente está terminada esta partida. Venga, vamos a avanzar por aquí y esperar que no aparezca ningún propio aquí en el último momento y nos fría. Venga, una pestañita, esto está ganado. Vamos a intentar que no nos pate. ya para lo que queda de película. Venga, vamos a terminar. Pues nada, esta partida la vamos a ganar. Ahí está el mejor escuadrón, muy bien, como no, Ibis, misión cumplida, estupendo. Buah, estas partidas últimamente en el Severx 13, no, se me dan bastante bien, y esta sin embargo, pues con una sola zona, pues ha salido, ha salido bien. Otras veces cuando aparecen tres zonitas, venga, se te en el equipo. 23.588, 84% de actividad, 3 objetivos terrestres destruidos, 3 críticos, 5 impactos, estupendo Venga, bueno, seguimos en la investigación de la Granada de 1 del IS-3 Pensé que aquí ya lo tenía todo, y no, es así, bueno, pues nada Y seguimos con el T-80B, estupendo Pues hacía tiempo que no ganaba una partidita aquí en Sevex 13 en fin, esto ha sido todo aquí en este escenario que normalmente no se me suele dar muy bien. Recordaros a todo abajo en la caja de los comentarios, cuadrón Ibis, enlace, Discord, Instagram, Facebook y el canal de nuestro amigo Draconianus en Twitch. Esto ha sido todo, dale un buen like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en un próximo. Chao.